Constitución Política de la República de Nicaragua, Título 7, Educación y Cultura, Capítulo Único Artículo 127 La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y protege sus derechos de autor.